23 minutos, nos separan de las 12 del mediodía y ya tenemos en nuestro mundo virtual y paralelo a una invitada, ella es Daniela Fernández y creó un videojuego en base a historias que le contaba su abuela sobre la comunidad QOM, queremos conocer mucho más sobre este tema, así que la invitamos y dijimos, queremos que estés acá, buen día Daniela, ¿cómo estás? Oh, Todo bien. Contanos un poquitito más sobre este videojuego. ¿Cómo surge la idea? El videojuego que agregamos no solo lo creo, sino que viene cosechando elogios, viene siendo, viene ganando premios en festivales. Hay un festival muy sí. importante que es el Comkids en Brasil. Este videojuego que está generando eh, repercusiones muy interesantes. Sí, tal cual. Eh, en principio, una mínima corrección, el, el relato justo de este videojuego no, no fue algo transmitido de, de, mis, de mis ancestros, Ay, mis vuelas, pero eh, sí, todo lo que tiene que ver con la cultura chaqueña y otros relatos que tienen que ver con la cultura guaraní. Eh, este relato fue más que nada una investigación mía y después como para... Eh, acompañar esa investigación y tener el aval de la comunidad eh, me contacté con Cintia que es docente eh, y se encarga de enseñar la lengua en las escuelas ahí en Taco entonces tuve como esa otra, ese otro punto de vista de alguien que sí pertenecía a la comunidad ¿no? uh -huh. ¿Y el este, videojuego, sí, como... ¿en qué consiste? ¿Cómo, ¿cómo es un poco? no sé si se habla de guiones en videojuegos porque uno ve que ahora sí. los videojuegos son como películas en las que uno Exacto. está metido pero ¿cómo...? Contanos un poco el, el argumento, la trama, los objetivos. En principio, bueno, está basado en el relato del, del árbol negro, que consiste en... en la, es una prueba chamánica de iniciación, ¿no? Uh -huh. y, y en lo que es el, el juego, como vos decís, tiene un guión... Y ese guión también tiene que estar acompañado de lo que es la mecánica y la dinámica del videojuego en sí. Claro. En este caso está adaptado a un plataformero, y este plataformero es de una niña que tiene que subir hacia, hacia la cima de ese árbol, realizando distintas pruebas y aprendiendo distintas cuestiones, eh, y manejar nuevos poderes, que traducido a lo que es videojuego serían nuevas mecánicas, dinámicas y demás, hasta... Lo llegar a la cima y ahí lograr como la culminación de su poder chamánico y volver a arrojarse para, para poder despertar de, de este sueño, ¿no? todo lo que es el proceso hacia el chamanismo se realiza durante el sueño. Eh, es un relato también que tiene que ver con, con las curas medicinales, ¿no? Como es, es, todo lo, el, la motivación del personaje es tener esta sabiduría para poder curar a su población de una enfermedad todo esto lo, lo pensé también en el marco de una pandemia, ¿no? ¿Y cómo elaboraste la parte, digamos, la, la combinación, podríamos decir, entre la parte educativa o divulgativa y la parte lúdica? Digo que no sea por un lado una cosa aburrida donde me bajás la línea esta y yo quiero jugar y tampoco sea bueno un Super Mario Bros. Pero que le puse este, unas gráficas eh, para que queden. ¿Cómo cómo eh, combinaste esas, esos dos aspectos? y en principio tenía que ver con toda la interpretación de lo que es un relato, ¿no? Como todos relatos encontré cuatro, cinco, seis versiones y todas tenían mínimas variaciones. Entonces fui como tomando los rasgos característicos que tenían todos, eh, pensando también en los personajes, porque si son todos es todo oral y, y no había dibujado, como en los libros o sea, ni la primera eh, versión gráfica de todo esto. Claro. Tuve que como empezar a imaginar, había algunos bocetos de algunos dioses, eh, de algunos espíritus, mejor dicho, en, en algunos libros, pero también eran bocetos muy carbonilla y no, no daban demasiada información, así que fue todo un proceso de interpretación, traducir como eso al, al lenguaje audiovisual, y después del lenguaje audiovisual también traducirlo a lo que es los videojuegos, ¿no? Eh, pensar también en el jugador, en cómo uno va a experimentar toda esa situación y además tiene que realizar una destreza en cuanto al personaje física, ¿no? Porque tiene que correr, saltar y demás. Así que Vamos sí, a todo un proceso. Char a, a, a, quienes, a quienes no lo estén haciendo y pueden hacerlo, a ver a través de nuestro canal de YouTube, que estamos viendo imágenes y gráficos del de, de juego, en el mismo sentido que Manuel, me surgía eh, una pregunta respecto a, también desde lo, desde lo visual, porque es una, una estética de dibujos muy muy delicados, muy lindos, eh, mm -hmm. y que a la vez eh, son, quien esté en contacto con niños, niñas, adolescentes, atractivos, son, digamos, dan ganas de jugarlo. Sí. Y la búsqueda de, esa, eh, de, de ese punto de equilibrio donde aparezca seguramente respetado ese esfuerzo de traducción al audiovisual, de, de cosas, imágenes que no están, y esa necesidad de transmitir conceptos y valores que son profundos, que están alejados del vértigo a la que nos suelen someter los videojuegos, y a la vez sea, sea divertido, debe ser parte de un desafío, Digo, te pasó en algún momento que dijiste, no, a esto está demasiado acelerado y estoy perdiendo la esencia, o al revés. Me estoy copando demasiado con transmitir mensajes y, y, no, y le, le estoy perdiendo la dinámica. ¿Cómo fuiste midiendo esos dos sí, andaribeles? Porque desde lo visual, además, aparece muy, muy claro, expresado también. Sí, es todo un proceso porque uno, uno empieza a imaginarse las cosas y cuando las plasma en lo que es el programa y lo juega, ahí se encuentra con un montón de dificultades, ¿no? Hay cosas que quizás no funcionan. Me pasaba que. Hay, también yo quería contar la historia, y había mucho texto, mucho texto, y a veces el jugador no se detiene a leer absolutamente claro. todo lo que le da, Este, porque tampoco es el tipo de juego, al ser un plataformero, medio que todo pasa un poco más rápido de lo normal, ¿no? Eh, uno quizás quiere llegar a una meta y no se detiene tanto, como quizás sí en un, en un juego, no sé, en una novela gráfica u otro tipo de videojuego. Eh, en este caso... Traté de que el arte también tenga como cierto condimento, o que como que todo cuente algo, ¿no? Usar eh, animales que, que tengan que ver con la flora autóctona y la, la fauna autóctona, eh, lo mismo que las plantas, eh, que todo, o sea, que, que todo el concepto esté reflejado a nivel audiovisual y después el apoyo de lo que ya no podía como complementar ahí sí uso la lengua escrita, y en el caso de, de una versión anterior, en la que está descargable, está también la lengua común. Entonces, como uh -huh. fue todo un proceso de, de iterar siempre. Yo ¿Y, quiero y saber un detalle, para, para poder seguir pensando, necesito saber cómo hacemos para acceder a este videojuego, porque estoy viendo en YouTube lo estoy viendo mientras vos nos vas contando, y me lo estoy imaginando, y me da no mucha ganas de jugar. jugar. Resaltay, o sea, en este momento, ahí. porque es la, es la <risa> que estamos saltando, obteniendo moneditas como recompensa, y después se va encontrando con distintos personajes, justo cuando decías que, que también tenía eh, lengua escrita, justo veíamos un fragmento en el, en el que le, le decían que se encontraba con alguien y, y le daban un, un mensaje. ¿Dónde, ¿Dónde lo podemos jugar? Eh, está en la página de itchio, se, se, se escribe i t -H, no sé, punto, es muy difícil. Eh, itchio Es un sitio donde hay un montón de, de juegos indies, uh -huh. y siempre son casi siempre son gratis, a los modos se paga algo, pero en mi caso es gratis, y igual si buscan la edad sai con X en Google, les va a aparecer el, el, el perfil de los juegos. Este... Así que, y está disponible para Windows. Bien. Bueno. Bien. Daniela, estamos? vos, eh, uno de los impulsos que, que tuviste fue una convocatoria que se llamaba CREAR, de la Secretaría de Medios y Comunicación sí. Pública, y después algunos reconocimientos. Eh, ¿Cuál es tu mirada respecto a la existencia, si están bien, si falta más, de políticas, o de la necesidad de que existan políticas que promuevan este tipo de iniciativas, porque eh, muchas veces se plantea como una cosa contradictoria, no los pibes están en los videojuegos y no leen, o los pibes están en los videojuegos y no, y esto de pensar como una política cultural, la promoción de videojuegos, que puedan hablar de nuestra identidad, de nuestras uh -huh. raíces, la verdad que es muy interesante, y no sé si en tu, en tu experiencia ha sido una excepción, una ventanita que encontraste, ¿O es algo que está pasando, que se está promoviendo la creación de videojuegos con esta idea? Eh, ¿Qué está pasando? Está pasando, sí, hay un montón de desarrolladores independientes, quizás lo que no está pasando es, es que, que haya apoyo a las empresas chicas, eh, y, o a los, los indies, como decimos, como, eh, este, esta convocatoria que Faltan da, políticas si bien, fue, más decididas, decís vos. Sí, y más realistas también, porque, Ajá. bueno, a veces los, los montos que se, que se ofrecen no son los reales en lo que es el trabajo de desarrollo o la cantidad de equipo que se necesita para hacer un videojuego, ¿no? En mi caso fue todo bastante por amor al arte, como quien dice, y todo mi equipo estuvo de acuerdo en que así sea, y lo hicimos pero la realidad es que ninguno tuvo una remuneración por el proyecto, este, y sí, es todo pulmón, todo, todo, lamentablemente, y falta todavía un camino largo, no solo en cuanto a las políticas de apoyo, sino acompañamiento desde la educación, en lo que es videojuegos, sobre todo en el sector público. Eh, esperemos que con el paso del tiempo empiece a... Empiece a, a a crecer a partir también de la necesidad de las nuevas generaciones, ¿no? Eh, pensar los videojuegos como también un medio más audiovisual. Uh -huh. Realmente, también como un espacio donde, donde les niños pueden aprender ahí, como decían. Sí, Muy totalmente. interesante esta propuesta, te pedimos que nos vuelvas a decir, ya lo encontramos igual. ¿No? ¿No? Sí, sí, sí, lo encontramos. Sí, igual en estudio, en, entiendo que la gente ar. que eh, está en el mundo, yo, yo, no soy muy de juegos y eso. Sí, diciendo eso como que se nota que está en el mundo. Pero digo, la gente que se mueve en eso, entiendo que conocerán esta página, ¿no? Debe ser Sí, la... obvio, obvio. Ahí buscan laid... Laidaxai, ¿lo pronuncien? Sí, bien? se, se dice Laidagai, pero se escribe Laidaxai con el... Ah, ahí va. ¿Y cómo se dice? la Laidadai. Y el árbol... No, Ahí lo, lo pueden buscar en, en Google y te, tiene razón, Dani. Si lo buscas en Google, te sale más fácil que si lo buscas en una página. Lo ponen ahí para sí. jugar y ya lo pueden descargar. Está muy bueno y lo recomendamos. Muchas gracias por estos minutos, gracias, Daniela. Y bueno, gracias por, por el laburo. Y en relación a lo que decías, eh, también es algo que se retroalimenta. Yo no tengo dudas de que productos como este. Eh, también empezarán a hacer más visible la necesidad de que el Estado a, eh, apoye más iniciativas como esta. Por eso también nos, nos, nos gustó mucho cuando nos enteramos, y, y la necesidad y el gusto de hablar con vos, y de difundir la Idagay, la idagai y el sí. árbol negro. Esto, perdón, te, te agrego una, una última, sobre todo siendo que tu formación viene de este la, la, la cuestión audiovisual, Pensaste que, que eso eh, dije hoy, hoy di el ejemplo de eh, Super Mario Bros que después tuvo su versión este, ficcionada Vamos por la peli. <ríe> Dice, <bueno>. eh, eh, <risa> Pensaste en algún producto así narrativo digamos más de audiovisual clásico. Sí sí siempre el, el contenido siempre los pienso como en, en lo que es la transmedia y pensar en adaptarlo a distintos y... formatos mismo, o libros o lo que fuere. Me encantaría, si hay ofertas y, y, y ganas de que ese trabajo se realice y que sea como, como corresponde a un trabajo, este sería genial. sí sí si no Bueno, ahí está, teléfono para el Inca también, además también, de para, sí. para Paca, Paca. De e innovación pública. Gracias de vuelta, Daniela, y felicitaciones otra vez también. Muy bueno a ustedes, chao. Hablábamos con Daniela Fernández, creadora del videojuego Laidadai y el Árbol Negro, que lo pueden buscar así, lo buscan en Google y les sale más fácil, y si no, nos escriben al 221-477-4314 y les pasamos el link para que lo puedan descargar. Seguramente cuando esta entrevista esté en estacionsur.ar también aparezca el link correspondiente y, y lo podamos ver escrito para buscarlo con más facilidad.